Hola, buenos días a todas y a todos, bienvenidos y gracias por estar en esta sesión informativa. Retomamos eh, eh, nuestras, eh, nuestras jornadas eh, sobre las diferentes líneas eh, del, del programa Europa Creativa, que como sabéis bien, pues en este momento es la de, la de circulación de obras literarias europeas, que sabéis que era la antigua eh, línea de traducción literaria. En este caso nos vamos a concentrar, lógicamente, en las, eh, las novedades de este nuevo periodo. Sabéis que estamos en este nuevo periodo 2127 ya el año pasado hubo eh, cambios relevantes y en esta nueva convocatoria efectivamente las va a seguir habiendo, así que los vamos a, los vamos a enfatizar. Eh, yo simplemente voy a hacer unas palabras de bienvenida, luego daré como ya es habitual paso a mis compañeros y bueno, pues apuntar ciertas cosas que, digamos, ciertos aspectos que creo que son de, de relevancia. Primero que a la vista de los de los inscritos nos damos cuenta, nos complace ver que hay muchos nuevos, eh, que ya tenemos, digamos, una masa crítica eh, fidelizada, pero vemos que, que sois muchos los que desde de esta jornada, los que, los que os habéis registrado, los que, que venís eh, eh, por primera vez, con lo cual pues quizá no sepáis que este programa tiene una línea específica para vuestro perfil, que fundamentalmente está en el ámbito literario, pero que no desatendáis otras líneas del programa que pueden ser de vuestro interés y que en su momento ya hemos hablado y seguiremos hablando, como la de proyectos de cooperación. Tenemos casos muy, muy emblemáticos de entidades que se han presentado a traducción y que se han presentado también a la línea de proyectos de, de cooperación. Así que os invitamos a que echéis un vistazo a esta, a esta línea específica y que si en el caso de que os interese, pues contactadnos porque os podamos dar os podemos dar información para, para, para aburrir. Por otra parte, para los, insisto, los que venís de nuevas, pues nosotros somos la oficina, somos el punto nacional de información del programa Europa Creativa-Cultura, ya sabéis que, si no sabéis, os lo decimos, que este programa tiene dos subprogramas, el programa media que va al ámbito audiovisual y el programa, subprograma cultura, que es nuestra competencia y nuestra responsabilidad y que damos asesoría, apoyo técnico y seguimiento a todos los entidades o operadores eh, culturales interesados en participar en todo, ámbito, en todo el ámbito nacional. Así que básicamente era un poco esto lo que os quería decir, cuál va a ser la dinámica de la de la sesión informativa bueno pues como os he mencionado a continuación pasarán mis compañeros primero Carolina Fenol a hacer una presentación teórica de cuáles son los requerimientos un poco todo lo que es la, el contenido de la, de la, de, de la línea vamos de, de, de, de la línea de circulación luego habrá un pequeño turno de, de preguntas porque si queréis vamos a hacer aquí un huequecito para que hagáis las preguntas concernientes a esta a, esta, a este bloque y luego habrá una parte más práctica que se encargarán eh, Manuel y, y Isabel, donde ya entraremos en detalle en los formularios. Por una parte, Manuel se encargará de dar de, de, de explicar todo lo que tiene que ver con el portal de participantes. Creemos que es una formación una información que no por reiterada sigue siendo útil, porque bueno, nos viene bien eh, bucear y trastear por el, por el portal. Y luego ya Isabel se va, con, se va a concentrar en todos los aspectos específicamente de formulario. Y después de este bloque, habrá otro turno, lógicamente de, de preguntas porque creemos que eh, tiene digamos un interés eh, específico. Os invitamos también, ya lo sabéis que siempre lo decimos, a que rellenéis una, escuela, una encuesta que nos viene más que nos es más que es, eh, necesaria para la orientación de nuestras próximas eh, jornadas y os decimos que ya un poco solamente a nivel informativo que tenemos una otra jornadita en este caso en colaboración con nuestros enlaces de, de, de Andalucía para los que estéis en ese territorio y además con casos prácticos vinculados a la comunidad autónoma y también vamos a tener una eh, con nuestros colegas europeos con que con, por lo que Vemos que si hay alguna duda que ahora mismo no podamos resolver, porque es verdad que la interlocución con la agencia ejecutiva a veces no es muy fluida, porque entendemos que tiene mucho trabajo, pues los elevaríamos en este caso a esta, a esta jornada con, con, que es ya más de ámbito europeo. Así que nada, yo ya doy por terminada mi presentación, doy paso a, a, a Carolina y bueno, pues eh, seguimos la dinámica tal y como está establecida. Gracias. Gracias. Bueno, pues buenos días. Gracias por acompañarnos hoy aquí. Ahora. Eh, bueno, pues como decía eh, Augusto, eh, eh, yo voy a centrarme en la parte más teórica para eh, explicaros bueno, cuáles son los, los objetivos, características generales y requisitos. no, De manera que eh, podéis tener bien claro eh, qué se financia aquí y un poco bajo qué condiciones y bajo qué marco, ¿no? eh, Los objetivos de, de esta convocatoria eh, son, bueno, el principal, por supuesto, reforzar la circulación transnacional y la diversidad de las obras literarias europeas, pues apoyando la traducción y la promoción de obras de ficción, es importante que es eh, siempre ficción, eh, especialmente de lenguas minoritarias para aumentar su circulación en los grandes mercados, ¿no? tanto en la Unión Europea como fuera. Otro objetivo importante, lógicamente, es conseguir eh, nuevos públicos para estas obras literarias europeas. Y el tercero eh, sería fortalecer la competitividad de, del sector editorial y del libro, pues, eh, fomentando, entre otras cosas, la, la cooperación eh, dentro de la cadena de, de valor de, del sector. Os hemos puesto aquí el marco estratégico eh, y, y tenéis también el, el enlace a la web de la Comisión Europea sobre sus políticas culturales y, bueno, y, y ese marco de referencia. Es importante que les echéis eh, un vistazo, aunque sea de una manera así, haciendo una lectura transversal, eh, porque hay una serie de, bueno, de, de prioridades y temas estratégicos. Es importante tenerlos en, en mente para asegurarse de que uno está bien alineado en su propuesta. ¿no? Pues, Por ejemplo, la nueva, la nueva Agenda Europea de, de la Cultura, eh, que, que bueno, introduce tres dimensiones eh, en, en su estudio, ¿no? tanto la económica, la social y la cultural, luego el plan de trabajo de, del Consejo en Materia de Cultura, que aunque ya tiene unos años, pero al final, bueno, apuntó una serie de cuestiones que se siguen manteniendo o reforzando hoy en día, como es impulsar la sostenibilidad del patrimonio cultural, la, la igualdad de género, el, ese, el, la idea de crear una, un ecosistema de verdadero apoyo a los profesionales de, de los sectores culturales, la cohesión y, y el bienestar, bueno, estas serán, eh, eh, estaban en un marco un poco, bueno, ya, se aprobaron ya eh, y están en vigor desde hace unos años, pero ahora hay unas, además hay unas emergentes que se destacan en el documento principal de las bases de la convocatoria, el call document eh, y que os hemos marcado aquí en negrita, que es por un lado... El programa de trabajo para la implementación del programa en este año, eh, 2022, y en concreto cuando se refiere a las, eh, a las prioridades de cultura, eh, pues vemos que habla eh, de temas que además son muy, muy de actualidad y que seguro que tenéis todos en mente, ¿no? Como, eh, eh, impulsar la resiliencia y la recuperación de los distintos sectores culturales. También la innovación desde distintos aspectos, no solo en el aspecto de la creación artística y cultural, sino también a nivel, pues, por ejemplo, de, de, de la producción, en sistemas de distribución, en crear nuevos modelos de negocio o, o desde lo social, ¿no? pues de, desarrollando o eh, eh, fomentando el compromiso de, de las audiencias, la inclusión, temas de género. Eh, por ejemplo, en el caso en concreto de las eh, editoriales, fomentando la cooperación de, del sector y fomentando también la literatura entre jóvenes, pues por ejemplo, proponiendo actividades para involucrarles, eh, como puede ser, por ejemplo, en, en colegios ¿no? para promover a, a los autores eh, europeos. Luego eh, también está como prioridad emergente la nueva House europea, seguramente habéis oído hablar de ella también, que es una gran iniciativa, un movimiento eh, interdisciplinar eh, paneuropeo que viene a introducir una dimensión cultural y creativa al Pacto Verde eh, Europeo de manera que pretende aunar eh, el arte, el diseño, la arquitectura con otras dimensiones más eh, de tipo científico, eh, tecnológico, eh, etcétera, ¿no? eh, Y luego, bueno, el Año Europeo de la Juventud. Que también le dan un especial énfasis eh, en, esta, en esta convocatoria. Bueno, se trata de hacerles partícipes en un sentido muy amplio, pues eh, para la construcción de un futuro más, más sostenible, más inclusivo, el digital también. Y en concreto, para llevarlo a nuestro ámbito, pues, se trata de involucrar eh, a los jóvenes eh, en el ámbito, bueno, dentro del ámbito de las actividades relacionadas con, con el libro y la lectura. Luego lo, lo, lo veremos un poco mejor. Y bueno, no, no me voy a detener en todas, además tenéis los enlaces de cada una de ellas. Eh, pues, por ejemplo, la década Digital de Europa que introduce una serie de, de objetivos, un plan de ruta para lograr una verdadera transformación digital en 2030 o por ejemplo el plan de acción del pilar europeo de, de derechos eh, sociales que entre otras cosas intenta fomentar pues la, eh, remuneraciones justas eh, para los profesionales de, de la cultura ¿no? vale también hay unas uh, unas prioridades eh, transversales eh, todos los proyectos deben abordarlas, no solo en esta convocatoria, sino en todas las de, las del programa Europa Creativa, siempre de una manera u otra. ¿no? Eh, temas de género, inclusión y diversidad, y, y sostenibilidad e, e impacto. Pues, eh, se trata de, siempre de evitar la, la discriminación, eh, eh, facilitar por ejemplo el acceso y la participación en los contenidos culturales y creativos a todos los grupos y audiencias, y especialmente aquellos que se encuentran en entornos desfavorecidos o con menos oportunidades o que presentan unas necesidades eh, eh, específicas, pues por, ya sea por temas de discapacidad, eh, salud, situación socioeconómica, entorno geográfico, eh, etc. En cuanto a la igualdad de género, bueno, eh, se trata de plantearlo como un motor de creatividad eh, para el crecimiento económico y la, y la innovación y siempre tener en cuenta esa perspectiva de género, ¿no? eh, tener en cuenta las diferentes, cuáles son las condiciones, situaciones y necesidades de, de, de, de hombres y mujeres, eh, incluyendo el, eh, pues el, el uso de una, metodo, una metodología para la evaluación del impacto hay un toolkit que, es que, que además se menciona, tenéis el, el enlace de la convocatoria y lo, lo, lo podemos también eh, poner en el chat, pues que, bueno, que te ofrece una serie de recursos para ayudarte a abordar estas, estas cuestiones. Y bueno, en materia de sostenibilidad eh, eh, impacto eh, eh, medioambiental, se trata de contribuir al, al Pacto Verde Europeo haciendo propuestas eh, eh, sostenibles. Y eh, al final, bueno con ese objetivo de ir reduciendo eh, las emisiones de gases de efecto invernadero hasta finalmente eh, eh, que podamos cumplir este objetivo de, de eliminarlas del todo. Y además la cultura y especialmente a través de la literatura tiene un papel eh, fundamental eh, para la concienciación, fomentar el, el aprendizaje, el desarrollar buenas prácticas en nuestra industria y, y buscar soluciones innovadoras al respecto. Aquí os dejamos unos consejos generales que no nos vamos a detener mucho en ello, pero eh, bueno, os recomendamos que después lo, lo, lo vayáis viendo con calma después de la, de la sesión. Pero se trata de, eh, independientemente de que eh, el contenido de, los, de las obras que vais a, a proponer se centren específicamente en, en alguno de estos contenidos eh, o no, pero al final mmm, son temas transversales que, bueno, con los que siempre nos encontramos, ¿no? Y de una manera u otra hay que abordarlas, ¿sí? y no solo a lo mejor desde el contenido del proyecto, sino a través de la propia gestión eh, de tu proyecto, ¿no? Eh, también es interesante pues recopilar eh, buenas prácticas y recomendaciones, hacer actividades de, de concienciación, etcétera. Pues, por ejemplo, materias de, de género, inclusión y diversidad, pues el adaptar eh, prácticas inclusivas, eh, compartir un código de, de ética de conducta y más si vas a trabajar con un partenariado uh, desarrollar un plan de igualdad o, um, o desagregar datos eh, por sexo eh, bueno, y luego pues en materia de sostenibilidad, eh, impacto medioambiental pues eh, bueno, se trata de eh, como decía eh, lograr eh, prácticas lo más sostenibles posibles eh, pues intentar contaminar menos por ejemplo haciendo uso del tren siempre que sea posible y limitar el uso de eh, del avión, eh, limitar a lo mejor el número de encuentros eh, físicos y proponer otra serie de acciones innovadoras que también fomenta la participación ciudadana. Eh, sobre esto hablaremos más también en la parte del, del presupuesto que os contaréis, bueno, porque ahí eh, tenemos una, una guía eh, que, que nos va a ayudar a, a calcular, eh, bueno, ¿Qué tipos, o sea, cómo deberíamos plantear los viajes que sean necesarios pues, para participar en eventos, para, para promocionar las obras literarias y según las distancias que vayamos a recorrer y los transportes disponibles, pues, eh, veremos cuáles serían cuál sería las mejores prácticas. ¿no? Os dejamos también unos enlaces a webinars de otras, de otras sesiones pasadas sobre estos temas específicos, eh, donde podéis tener más, más información. Sí, como novedades de, de la convocatoria, estamos en un nuevo marco financiero que comenzó en el, y un nuevo programa, eh, porque es Europa Creativa 2021-2027, eh, de modo que bueno, algunas cuestiones han cambiado, no respecto la mayoría no han cambiado respecto al año pasado, pero como eh, bueno, hay algunos que conocían la convocatoria de periodos eh, anteriores, pues hemos visto conveniente eh, recopilar las novedades en conjunto. ¿no? Eh, bueno, antes se llamaban ayudas a la traducción literaria, ahora se hace el énfasis en la circulación y la, y la producción. Una noticia muy positiva es que se ha aumentado la cofinanciación europea al 60%, que antes era al 50%, y la prefinanciación es del 80%, algo muy ventajoso también. Eh, las editoriales se pueden presentar eh, solas a nivel individual o con un consorcio, como luego, luego veremos. Y todo el sistema, tanto para la solicitud, el proceso de solicitud de estas ayudas, como para la implementación del proyecto si resulta beneficiario, se realiza a través de la, de, de la plataforma y, y grants ¿no? Tenemos también el sistema de, de LAMSAMS que luego... Sistemas a tanto alzado, que luego explicará eh, mejor mi compañera Isabel Pérez, pero bueno, básicamente se trata de, eh, en esta fase de solicitud, hacer un, un presupuesto basado en los costes reales para que vosotros podeis, podáis tener una perspectiva eh, realista de lo que os vas a suponer que de los costes necesarios para desarrollar el proyecto, pero luego eso se va a traducir en unas cantidades, en unos somatorios por paquetes de, de trabajo, de manera que ya, ya no será necesario hacer una justificación financiera a nivel financiero como se hacía antes, algo yo creo que, bueno, que simplifica eh, mucho y resulta también muy positivo para, para los beneficiarios. El número de obras eh, por paquete ahora es de, es de, de cinco. La duración máxima en todos los casos eh, es de tres años de la duración del proyecto. Hay tres categorías según el, el volumen de, de libros y de, la, y de la subvención. Luego lo, eh, lo veremos. Se, se incluye también como nuevo género las obras radiofónicas. Y eh, también las obras que sean reconocidas como parte del patrimonio literario de, de, un, país ele, eh, de un país participante que sea eh, elegible, ¿no? pues como ponemos aquí un, un autor ucraniano de, que viviera o de la época de la, de la Unión Soviética, pero que eh, a día de hoy Ucrania lo, lo considera como parte de su patrimonio literario. Eh, otras... Eh, Novedades que, que, que hemos visto que cambian ahora, aunque realmente no, no son muy sustanciales, pero bueno, sí, quizás sí la primera. Se da especial atención a esas prioridades emergentes de las que os, eh, os, eh, os hemos contado antes, por eso os hemos soltado un rollo quizá un poco tedioso, pero, pero que queríamos asegurarnos de que los vais a tener en cuenta. Eh, ya, hay, ya no hay una reserva presupuestaria por escala porque antes por ejemplo los había eh, de la pequeña, media y grande pues la, a, a la media se le reservaba una, una partida mayor presupuestaria, eso ya desaparece y ahora se habla de, solo de grandes mercados en, en genérico, no antes sí el año pasado se, eh, se hace una referencia expresa a cinco grandes mercados, el inglés, alemán, francés, español e italiano. Eh, y ahora no, pero en todo caso eh, es evidente que, eh, que el, el español es uno de los, de los grandes eh, mercados, así que no, bueno, no es nada negativo en nuestro caso, o sea, no, eh, sigue siendo un elemento positivo. En cuanto a los, a los criterios de elegibilidad, como decía antes, lo puede solicitar eh, tanto una entidad a nivel eh, individual como un consorcio, ¿no? eh, un consorcio formado por varias eh, entidades lideradas por el coordinador. ¿Quiénes pueden eh, formar parte ¿no? o solicitarlo? Pues eso sí, tienen que ser organizaciones registradas, es decir, con personalidad jurídica, activas en este sector editorial y, y del libro. Eh, pero no han no de ser necesariamente editoriales, pueden ser distribuidoras, agencias, li, eh, librerías, bibliotecas, etcétera, y que tengan una trayectoria mínima de dos, eh, de dos años ¿no? a la fecha de cierre de la, de la convocatoria. Lógicamente tienen que estar establecidas en algunos países de los países participantes del programa, luego veremos cuáles son, y eh, sí que podrían solicitarla a, eh, autónomos siempre y cuando eh, tengan los medios suficientes, tanto técnicos eh, como, como financieros, eh, para desarrollar e eh, implementar el proyecto. En cuanto a los países participantes, pues este es el, el listado actualizado, aquí tenéis el, tenéis el enlace, confirmados son los que veis aquí en negrita los 27 estados eh, miembros más los países del espacio económico europeo, y luego estos eh, los de la eh, el tercer punto pues Albania Georgia Macedonia del Norte Montenegro República de Serbia territorio de Kosovo y Ucrania que, eh, que han firmado ya los, los acuerdos hay otros que están en proceso pero claro sería ya eh, eh, muy raro que pudieran entrar en esta convocatoria y, y es Sería mejor no, no contar con ellos en la categoría de, de partner a día de hoy, como son Bosnia y Herzegovina, Armenia, Israel, Moldavia, Palestina, Turquía y Túnez. Otros además también eh, bueno, eh, están, pueden en el futuro comenzar ese, ese, ese proceso, pero a día de hoy no, no tenemos novedades. En cuanto al tipo de actividades eh, financiables, ¿no? bueno pues son, estos son ayudas para traducir, publicar, promocionar, distribuir esas obras y además eh, se puede incluir también complementariamente otras actividades eh, de tipo más bueno entre profesionales que ayuden a promover la, la venta de derechos de traducción tanto en Europa como fuera de ella. Aquí veis las categorías eh, que, se, que se introdujeron en el año el año, la convocatoria del año pasado y que se mantienen y eh, bueno se va, lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva, pero eh, bueno, como veis eh, es, son tres escalas, la pequeña es para eh, una selección de 5 a 10 títulos, la subvención es de hasta 100.000 euros, eh, eh, la media es de 11 a 20 títulos con una subvención de 200.000 y eh, la, la mayor de todas es para 21 títulos o más con una subvención de 300.000 euros. El presupuesto total disponible es de 5 millones de euros y se espera seleccionar unos 40 proyectos. El año pasado también se seleccionaron 40. Eh, todavía no tenemos los, eh, los resultados. Eh, nos han comentado algunas cosas, pero bueno, es verdad que se presentaron pocos el año pasado, con lo cual el ratio de éxito parece que, que fue alto. Eh, y bueno, os animamos mucho a, a presentaros este año. ¿Qué tipo de proyectos son los que se pueden eh, financiar? ya me, me queda poquito para, para acabar. Como decíamos, un paquete mínimo de cinco obras eh, literarias tiene que tener una m, sólida estrategia editorial y promocional eh, y que cumpla también con estas características, pues que contribuyan a la diversidad de la literatura en el país a los que se dirige, incluyendo obras de países eh, infrarrepresentados, especialmente obras escritas en lenguas minoritarias importante también una estrategia de distribución para asegurar un amplio y fácil acceso a las obras por parte del público en general eh, y en, en todos sus, sus segmentos una estrategia de promoción que contribuya al crecimiento y renovación de los públicos, fomentar la colaboración entre autores, traductores, editores, distribuidores, todos los profesionales de, del sector, contribuir a la visibilidad de los, de los traductores y de ese respeto a una remuneración justa, como mencionábamos antes y ahora vamos a hablar un poco más en detalle de esto. Y eh, aquí se, habla, eh, se vuelve a insistir en que es importante abarcar las prioridades transversales y, uno, y en, en concreto pues el Año Europeo de la Juventud, planteando actividades que impliquen a los jóvenes en todos los procesos, tanto la creación, la lectura, la promoción y distribución de, de, de los libros, en su papel como audiencias o usuarios finales, pero también como agentes activos o participantes activos en las actividades que se propongan. Eh, queríamos importante hacer alusión a este informe reciente de, de Translators on, on the Cover que se, se publicó hace muy poco, en febrero de, de este año, dentro de, del método abierto de coordinación un, eh, en el grupo de expertos de traducción y, y multilingüismo dentro del plan de trabajo eh, para la cultura del que hablábamos antes en el que bueno, han, han participado 26 expertos de, de 22 países España también ha colaborado desde la Dirección General de, eh, del Libro y el Fomento de la, de la Lectura e incluso también un traductor español, Arturo Peral eh, eh, Santa María, y eh, bueno, pretende, eh, en alusión al título, pues, reivindicar la presencia de, del traductor en la cubierta de los libros como un primer paso a dar una mayor eh, visibilidad y reconocimiento a nivel social, económico y, y cultural a los traductores y tiene dos capítulos, ¿no? uno para eh, plantear fórmulas para reforzar al sector y otro que aborda el tema de la, de la financiación pública y la circulación de, la, de las obras traducidas, incluye también en los anexos pues, una serie de recomendaciones e información concreta por países para eh, bueno, contar dónde, dónde hay oportunidades de becas, premios, subvenciones y otras oportunidades de, de, de aprendizaje del oficio del traductor y aquí os dejamos el, el, la información y el enlace para las inscripciones de este webinar que es el, el que mencionaba antes eh, Augusto porque va a contar con eh, los representantes tanto la Comisión Europea como la Agencia Ejecutiva que es, están a cargo de esta convocatoria, además estará el traductor que ha participado en este informe y además una evaluadora de esta, una especialista que ha, eh, ha trabajado como evaluadora en esta convocatoria. Así que creemos que, que puede ser muy, muy interesante. Y ya que est estoy casi acabando, bueno, ¿qué lenguas son, son elegibles? Bueno, pues la, tanto la lengua de origen como la de, lengua de destino tienen que ser idiomas oficiales reconocidos en la Constitución o en la legislación de los países eh, participantes. El latín y el griego antiguo también son elegibles y eh, bueno en principio la lengua de destino tiene que ser la lengua materna del traductor, salvo casos que sean justificados. ¿no? Los proyectos siempre tienen que tener una dimensión transnacional, de modo que no es posible la traducción de un idioma oficial a otro del mismo país, al no ser que exista una estrategia de, de distribución para eh, bueno, distribuir el libro fuera de, de este país ¿no? y que tenga esa dimensión internacional. ¿Qué tipo de obras? Pues en papel y formato digital, ebooks, eh, e audiolibros, también están incluidos. Siempre de ficción, obras de ficción, pues novelas, relato corto, uh, obras radiofónicas, de, de teatro, poesía, de literatura infantil y juvenil, etc. Eh, insistir en que no son elegibles las obras de no ficción, eh, yo qué sé, eh, guías, eh, eh, biografías sin elementos de ficción, etc que las obras eh, es necesario que hayan sido publicadas con anterioridad, que estén escritas por eh, autores nacionales o residentes eh, en los países elegibles o reconocidos como parte de ese patrimonio literario de un país elegible, que es lo que explicábamos antes, y eh, que no hayan sido ya traducidas a, a la lengua de destino, a menos que la editorial eh, considere justificado eh, bueno, que es conveniente una nueva edición, pues bueno, porque se puede hacer una aportación interesante en esta ocasión. ¿no? Eh, antes, hace años, era obligatorio incluir alguno de, algún título galardonado con el Premio Europeo de Literatura. Ahora no. Bueno, puede ser recomendable porque al final bueno, estamos hablando de calidad eh, literaria, pero ya no es obligatorio. Y en, en cuanto a los criterios de selección y, y exclusión, pues la, eh, es importante lógicamente tener una capacidad operativa, o sea, demostrar que estás eh, capacitado y que tienes la, la experiencia y el know-how necesario para implementar el, el, el proyecto. Eh, tienes que explicar no solo quiénes van a ser los traductores que vas a seleccionar, sino cuál es el equipo que vas a poner a disposición de, del proyecto y toda esta capacidad operativa se va a evaluar dentro del criterio de evaluación de Project Management. Luego, tener por supuesto una capacidad financiera estable y con suficientes recursos para desarrollar al proyecto, pero bueno, no os asustéis porque la gran mayoría de las editoriales seleccionadas, y en el caso español tenemos muchísimos ejemplos, han sido editoriales eh, pequeñas y bueno, por supuesto hay una serie de casos de exclusión como en toda contratación eh, pública ¿no? bien, vale ya me queda poco pero no me deja pasar aquí, eh, criterios de evaluación bueno, hay cuatro y el más importante es la relevancia eh, los, los vais a ver luego un poco en detalle eh, con mi compañera Isabel porque eh, veréis reflejadas una, una serie de preguntas dentro del documento B con la descripción técnica del, del proyecto. La relevancia vale 30, eh, 30 puntos, eh, eh, la calidad del contenido de actividades también eh, y además hay una puntuación mínima que se exige en cada uno de estos cuatro criterios de, eh, de evaluación, tanto una mínima por apartado como una mínima en total, de modo que si no, uh, si no, pasas, si no tienes al menos 70 puntos sobre 100, eh, en ningún caso puedes, eh, puedes salir eh, subvencionado. ¿no? Está bien. ¿Sí? Vale, Bueno, pues como decía, estos son los cuatro criterios de evaluación. Relevancia, calidad, del contenido de actividades, la gestión del proyecto y la difusión, con esa puntuación mínima necesaria para, para superar eh, eh, el proceso. Y el calendario, que esto ya es lo último. Eh, la fecha límite para la presentación de propuestas es el 31 de mayo a las 5 de la tarde. La evaluación se realizará entre junio y agosto de, de este verano. En principio se informará sobre los resultados a todos los solicitantes en septiembre y la firma del contrato, es decir, del acuerdo de la, de la subvención, en principio se realizaría entre octubre y diciembre. Entonces, ¿cuándo puede empezar vuestro proyecto? Bueno, Pues a partir de la firma de, de, del Gran Agreement, con lo cual bueno, es muy recomendable eh, eh, dentro de, de tu calendario plan de actividades, pues no, no plantear ninguna que, eh, que empiece antes para que luego no no, puedas, eh, bueno, no, no tengas problemas en, en este sentido. Es verdad que en casos eh, concretos bien justificados se podría solicitar una ampliación de, de, del proyecto. ¿no? Vale, pues ya hemos acabado esta parte. No sé si, si tenéis alguna pregunta. Sí, ahora lo, sería el momento eso para hacer las preguntas relativas a tu, a tu presentación, que efectivamente está más enfocada al tema del contenido. Os recordamos, como os hemos puesto en el chat, que tenéis dos posibilidades de hacerlo. No en la, el en la apartado del chat, sino en el apartado de preguntas y respuestas lo podéis hacer por escrito o en el caso de que queráis hacerlo oralmente, pues ya sabéis, levantáis la manita y os damos paso al micrófono. Ah. Vale, creo que preguntas por escrito no hay. Ay. Voy a ver si alguien ha levantado la mano. Aparecería. Pero, Yo creo, que creo que tampoco, no. ¿no? No. Bueno, pues está visto que está todo muy claro. Vale. De todos modos. Bueno, si no, a lo mejor... Al final, si se os van ocurriendo, también podemos hacer sí. eh, un pequeño espacio. Bueno, pues pasamos entonces ahora, como estaba puesto en, en, en el programa, la presentación de, de Manuel, que se va a encargar... Ay, pero, ah, perdón, creo que ha entrado una. Sí, ha entrado una, te la leo. Solo te ha referido a las ayudas de traducción, pero me faltan los apartados de publicar. Sí, realmente se eh, abarca todo. La traducción, publicación, promoción y, y distribución. En, el, en la exposición que hará después nuestra compañera Isa lo veréis con más detalle porque el formulario técnico, el más importante, la parte B, eh, ahí se explica cómo hay que organizar eh, todas estas actividades en una serie de, de paquetes de trabajo y además os va a dar eh, ejemplos sobre, bueno, eh, tipos de actividades o, o cuáles serían los tipos de entregables que habría que, que plantear. Así que si sí, eso lo vamos a ver todo con más detalle y, y efectivamente es todo parte de la, está incluido en la subvención. Vale, pues entonces pasamos a la, la, a la parte de, de... Hola, buenos días. A continuación vamos a ver eh, cómo se traduce todo esto que, que acabamos de ver en el proceso de aplicación. Eh, voy a compartir pantalla en primer lugar. vale, Vamos a ver. Eh, bueno, desde hace aproximadamente unos tres años eh, la Comisión Europea eh, centralizó todo, eh, todo el proceso de aplicación de sus diferentes programas en una plataforma que se denomina Plataforma Funding and Tenders, eh, lo que vamos a ver, lo que vamos a hacer ahora es eh, para acceder a la plataforma se puede acceder a través de nuestra página web o lo que es más sencillo, eh, poner el eh, portal Funding and Tenders, que ya os tiene que aparecer en el, en el momento de, de poner las primeras palabras y, y digamos el, el portal de la Comisión Europea lo que comentamos, para oportunidades de financiación y licitaciones eh, aquí están todos los programas gestionados directamente por la Comisión Europea. Cuando el programa es importante, pues se implementan oficinas para informar y asesorar. Eh, digamos que tenéis varias, varias acciones dentro, del, dentro de, del portal. Veis aquí que podéis buscar eh, oportunidades de financiación, cómo participar, eh, resultados y proyectos, eh, trabajar como, como experto también, que son evaluadores y evaluadoras que, que evalúan las propuestas. Eh, importante comentar que este este portal es en abierto pero va a, haber, va a haber determinados funcionalidades que os tenéis que registrar ¿vale? os, te, os registráis es muy sencillo eh, ponéis el correo eh, y a su vez os va a llegar eh, un correo un email a vuestro a vuestra cuenta que habéis puesto, eh, introducir la, la contraseña, generéis una contraseña y ya estaríais eh, registrados podéis navegar eh, por este portal y acceder a funcionalidades como los resultados o la búsqueda de socios, eh, etcétera, que de otra forma no, no podían estar disponibles. El segundo elemento importante para poder eh, realizar la aplicación es que la organización tiene que estar eh, registrada, es decir, eh, la editorial, la, editoria, la, la, la editora, eh, si se tratase de una librería que también pueden participar, eh, tienen que estar registrados en este, en este portal. El fruto del registro, que es básicamente denominación jurídica, personas que trabajan en la, en la, en la organización, eh, el NIF, el CIF eh, de, la, de la empresa, etc. Al final de este registro se va a generar un número de nueve dígitos, que es el, el número PIC, que seguramente Ayes ha hablado, ha oído hablar de él que es el número que va a identificar a la Comisión Europea frente a cualquier interactuación con ella. Digamos que va a ser el DNI de vuestra organización frente a esta interactuación. Eh, luego, posteriormente, vais a tener que subir en este portal eh, una serie de documentos que justifican vuestra organización, como son los estatutos, la ficha de identidad legal y financiera. Pero es importante señalar que para poder enviar la propuesta no es necesario tener actualizados ni sus vídeos estos documentos, sí que es necesario haber obtenido este número PIC, que aproximadamente se tardan como unos 15 minutos de todo el proceso. Bueno, dicho esto, eh, para acceder a la convocatoria de circulación literaria, veis aquí que tenemos varios problemas. nos tenemos que ir al programa Europa Creativa con el acrónimo de CREA, es un enlace directo, iríamos aquí a VIEW 43, esto significa que el programa tiene 43 convocatorias abiertas, estas convocatorias son por un lado de cultura y por el otro lado de media, que son los dos pirales que conforman Europa Creativa. Nos iríamos a, a concretamente a, a la convocatoria que estamos tratando hoy. Y ahí, aquí vamos a ver información general, todo tipo de accesos, eh, desde los topics que conforman la convocatoria, los documentos, muy importante, el el call document, ¿vale? que lo tenéis aquí. El call document son aproximadamente, lo hemos compartido por el chat, unas 30 páginas que va a poner en manifiesto las características que tiene esta, esta convocatoria. Eh, por otro lado, eh, antes las convocatorias eran de monomeneficiarios, o se podía presentar una única organización, editorial, editora, etcétera. Ahora no, ahora pueden formarse eh, partenariados conjuntos. Aquí, en este, en este apartado, es para búsqueda de socios, para búsqueda de socios que van a conformar nuestro, nos van a acompañar en nuestra propuesta o para nosotros eh, o nosotras postularnos como socios para ir en otra serie de propuestas que tengan que ver con la temática de la, de la convocatoria. Eh, este, este apartado para poder interactuar y buscar socios os tenéis que logar, por eso decíamos que había determinadas funcionalidades que, que no estarían abiertas y que hay que logarse. ¿Cómo se presenta la, eh, la convocatoria? Pues ya nos hemos logado, eh, comenzamos eh, la entrega, nos va a decir que, que, bueno, que, que confirmemos y aquí iríamos a la plataforma para comenzar eh, la, la propuesta, eh, la entrega de la, de la propuesta. Aquí veremos que eh, va a haber una serie de campos que vamos a completar, los vamos a ir guardando, etc. El proceso no se hace eh, de forma inmediata, sino que eh, según se va conformando la, la propuesta, voy guardando. Eh, aquí vamos a tener que introducir nuestro PIC, ese código de nueve dígitos que, que hemos comentado. Eh, ya me lo identifica, lo tenemos aquí. Luego también identificar si somos el contacto principal o la persona de contacto de, de proyecto y un acrónimo. Eh, tanto el acrónimo como la breve descripción eh, no es necesario ponerlo de ya, luego se puede modificar. Lo que sí que es necesario es que hay que poner algo, si no, no te deja avanzar. Importante antes de avanzar al siguiente paso es esta columna de la, de la izquierda, donde nos va a decir cuándo se den line, los días que quedan y también las templates. Vamos a ver que va a haber una serie de, de, de templates, que vamos a tener que completar y luego subir como archivos adjuntos. Estas templates las descargamos desde aquí. Esto va a estar habilitado en todo el proceso y las guardamos de acuerdo ¿de en nuestro ordenador. Eh, yo ya las tengo aquí guardadas, que serían estas, que luego se, las veremos con, con Isabel. De momento lo dejo así bajado. Eh, Salvamos y vamos al siguiente, eh, siguiente paso. Nos dicen que, que nuestra organización va a recibir un correo de, de confirmación de que hemos vamos a iniciar el envío de, bueno, el proceso de, de solicitud y posterior envío de una propuesta. También aquí os, os hace un recordatorio que es importante entregar la propuesta 48 horas antes del de line. ¿Por qué? Porque si hay muchas propuestas es posible que el sistema se colapse o hay especial act actividad. Si el sistema se colapsa, el problema es eh, no de la plataforma, sino de, de aquellos que están enviando la, la propuesta, porque se considera que ya están avisados y que deberían haberlo hecho de forma previa. Aquí veréis que me aparece mi organ eh, nuestra organización como... Eh, como coordinador de, de proyecto, en el caso de que eh, fuera a salir con otros socios, eh, daríamos a este botón de añadir socio y, iríamos co y pondríamos el PIC de la organización que a su vez eh, se registró. Eh, salvamos y vamos al siguiente paso. El proceso de solicitud está compuesto básicamente por tres apartados, eh, una parte A, que va a ser eh, esta, que es eh, información administrativa, que se denomina eh, editar formulario, como veis, una parte C, y por otro lado, la, los anexos junto con la parte B. Eh, eh, vamos a ver primero la parte A, la de editar formulario, que a su vez eh, todo el proceso es online y se compone de tres, de tres apartados. Información general de nuestra organización, que se ha descargado por defecto. Eh, lo coge de cuando nos registramos bueno eh, luego por otro lado eh, aquí en este espacio vamos a poner el acrónimo que queremos, el idioma la propuesta se puede completar, eh, se puede realizar en cualquier idioma de, de los países que forman parte de, de Europa Creativa eh, nosotros abogamos porque sea el inglés eh, el idioma en que redactéis la, la propuesta, es importante también indicar que si la, eh, todos los documentos de la, de la propuesta deben estar en el idioma en el que habéis elegido. Es decir, eh, si el currículum de, de nuestra traductora polaca nos lo envía en polaco, no sería válido. Tiene que ser en inglés si hemos seleccionado el idioma inglés. Eh, duración del proyecto, las prioridades, que tenéis que seleccionarlas, te las da por defecto, seleccionaríais. Eh, el abstract, que es el resumen de la, de la propuesta... Si habéis entregado otra eh, similar y luego, por otro lado, estas son las declaraciones, eh, tanto las nuestras como en el caso de que vayáis con, con socios. Es decir, que el socio está informado de, de, la, de, de la propuesta, que no se incurre en, en temas de, de, de doble financiación, etcétera. Todas estas cuestiones. En cuanto a participantes, pues igual, información de los participantes que se va a descargar por defecto. ¿vale? Lo teníamos ahí. Se descarga por defecto de cuando ellos se, se registraron. En, en cuanto a presupuesto, aquí vamos a consignar el resumen del presupuesto en cuanto a lo que requerimos a la, a la Comisión Europea. Se pondrá aquí directamente eh, que tiene que ser eh, igual al, al presupuesto del de, de que que hemos generado en cuanto a lo que solicitamos. salimos del formulario todo lo que vayamos haciendo hay que guardar y salvar nos dice que hemos hecho modificaciones bueno. eh, luego por otro lado va a estar la parte B y los anexos, esta parte B por un lado eh, la vamos a ver con, con Isabel que era en la descripción detallada del, del proyecto donde vamos a tener que, que, que completar el, este esta esta plantilla ¿vale? es la, la, la plantilla que, que conforme que va a conformar el, el proyecto. La descripción, la, el presupuesto, que será Excel también que está el, que nos hemos descargado. Eh, los currícula de tanto el equipo como de los traductores o traductoras. Para esto no, no hay una plantilla. Eh, la lista de proyectos previos de los últimos proyectos que. Que en los que hemos estado involucrados en los últimos cuatro años eh, como coordinadores, no tienen por qué ser proyectos eh, eh, financiados por la Unión Europea, sino que pueden ser otro tipo de proyectos que creamos que son representativos de nuestra actividad. La lista de publicaciones, que es, es uno de los eh, eh, de los documentos que nos descargamos en, este, en esta compilación, y por otro lado eh, la declaración de publicaciones, es decir, es una declaración eh, es una plantilla en la que decimos que nuestra publicación cumple los requisitos de la convocatoria en cuanto a la traducción, a su publicación, etc. Eh, otros anexos que creamos oportunos, pero en principio serían los que acabamos de comentar. Eh, por último, la parte C. Es una parte también muy importante, muy fácil de, de completar. en el que, por un lado, no va a aparecer el nombre de nuestra organización y de los socios. Eh, tenéis que poner si nos habéis consultado para el proceso de, de, de, de presentación de la propuesta. Como sabéis, nuestra función es informar, pero también asesorar, por lo que nos podéis enviar eh, pues, la ideación de la propuesta, aunque va a consistir, y nosotros os vamos guiando y dando eh, pautas. Eh, información sobre, sobre la organización. Cuando os habéis registrado, si sois una, una empresa, cuando os habéis registrado en, en el registro eh, mercantil, eh, para, básicamente para ver la experiencia que tiene, eh, pues, eh, cantidad económica, número de, del staff eh, permanente. También esta, este apartado de la escala es eh, esencial porque ahí tenéis que consignar si vais a la mediana, pequeña o gran escala. ¿Vale? Va a ser en el, el, el único sitio donde lo vais a tener. El overview de los libros, cuáles son los libros eh, que vais a, a traducir. Y aquí se abre un, desplega, un desplegable, pues el título del libro original, el, su traducción en el idioma eh, más común, el ISBN, el año de publicación, información sobre si ha recibido premio... Europeo de literatura, si ha, si ha sido beneficiario de otro tipo de premio, el género literario, bueno, lo veis ahí, y otra serie de información tanto del autor como de los traductores o traductoras. Digamos que también uno de los objetivos de, de, de la convocatoria es dar visibilidad a esos traductores o traductoras que son la parte fundamental eh, también de, de la propuesta, pues, eh, pues la nacionalidad, el género, etcétera. Todo esto lo vamos a ir salvando y guardando. Y guardando. Eh, bueno Una vez que tenemos todo completado eh, le vamos dando a validar. si En el proceso de validación nos va a informar si hay algún apartado que no está completado en rojo para que lo completemos. Una vez que está todo verificado le damos a SAMI, que es el envío de la propuesta. Eh, esto nos va a generar un correo electrónico que nos va a decir que la propuesta ha sido enviada. Esta propuesta se puede modificar ¿vale? Eh, hasta, la, hasta el deadline. Es decir, se me ha olvidado o quiero completar algo más, podría volver a la propuesta, completarlo, se salva y se queda ahí registrada y se tomaría el último, la última modificación. ¿vale? Eh, modificación que no se puede hacer más allá del 31 de, de mayo y ya estaría bloqueada. Esto es a grandes rasgos eh, la forma de, de presentación de la de la propuesta a través de Portafonella de Ahora con, con Isabel vamos a ver esta, esta parte B y, y los anexos. Vale, pues bueno, eh, mi compañero Manuel ya ha hablado de las tres partes de, de la solicitud y nosotros nos vamos a centrar en la parte B, en la parte B que es la descripción detallada del proyecto. Esta parte B eh, consiste en un formulario eh, Word que os tenéis que descargar, que es el que os ha mostrado eh, Manuel, y eh, aspectos importantes que os queremos remarcar a la hora de cumplimentarlo. Eh, que sepáis que lo podéis eh, completar en cualquier lengua oficial de la Unión Europea, pero se recomienda el inglés. Eh, que ese documento no puede tener más de, 20, de, perdón, de 70 páginas, y esto es importante porque si se sobrepasa ese límite, esa información no va a llegar al evaluador porque se, se capa eh, automáticamente. La fuente mínima que podéis utilizar eh, para cumplimentarlo es la Arial tamaño 9 y también es muy importante que no modifiquéis absolutamente nada de la plantilla, ni borréis ninguna indicación, ni ninguna tabla, etcétera, que la dejéis tal y como está. El texto, debido a ese límite de páginas que tenéis, pues os recomendamos que sea un texto conciso y que haya coherencia entre los diferentes apartados. Eh, vais a ver que hay... Eh, contenido que vais a tener que mencionar eh, el mismo contenido en diferentes partes de la solicitud y entonces es importante que hagáis esa revisión y comprobéis que efectivamente hay una coherencia entre esas diversas partes, ¿no? Eh, no se puede utilizar eh, vínculos, hipervínculos y este documento eh, una vez eh, cumplimentado se tiene que subir como, como PDF Aquí os hemos hecho eh, una foto fija ¿no? del contenido de ese de ese documento Word eh, para que tengáis el, el, el índice, lo veáis claramente. Estos son los diferentes apartados, epígrafes que conforman ese, esa plantilla. En primer lugar, en la cover page vais a tener que incluir un resumen del proyecto, que es el mismo que habéis insertado en inglés en la parte, en la parte A. Y luego pues vamos a ir viendo ahora a continuación cada uno de los, de los, de los puntos de este, de este formulario. Eh, lo decimos en todos los webinars, eh, parece una obviedad, eh, pero a veces se nos olvida ¿no? cuando estamos eh, metidos de lleno en, en, en los procesos de solicitud y es muy importante que respondáis a cada apartado, eh, que respondáis a lo que os preguntan en cada apartado. Vais a ver que eh, en cada epígrafe hay una parte, como os indicamos aquí en, en cursiva y en gris, que eh, os da el epígrafe y os explican qué os piden. Bien, pues tenéis que explicarlo eh, con una mayor eh, eh, brevedad o longitud que ya sabéis que, que tenéis que, que ajustaros a ese límite, pero tenéis que responder a todo y responder a estos apartados también teniendo a mano, a vuestro lado, los criterios de evaluación de la convocatoria, porque estos son eh, formularios generales ¿no? que sirven para diferentes tipos de convocatoria. En algún momento puede haber preguntas que que, que no os queden muy claras a qué puede hacer referencia, porque es, es una terminología, terminología general, pero si tenéis esa, esos criterios de evaluación al lado, eh, que se corresponden con esos epígrafes, eh, pues os va a ayudar a, ok, vale, si me preguntan esto, yo tengo que responder a esta cuestión en concreto, ¿no? Ahora lo vamos a ver con, con más detenimiento. Y también tened en cuenta que vais a encontrar algunos apartados que no aplican a esta convocatoria y lo vais a ver, ¿vale? Aquí os he puesto una captura de pantalla que veis, por ejemplo, no aplicable a la convocatoria de circulación de obras literarias, pues eso también eh, tenerlo presente. Pasamos al primer criterio de, de relevancia que antes os mencionó eh, Carolina, en el criterio de relevancia os van a, a eh, evaluar estos cuatro puntos que encontramos aquí a la, a la izquierda. ¿Qué os van a valorar? Pues si el proyecto es relevante eh, teniendo en cuenta los objetivos de la convocatoria y sus prioridades, estas que hemos mencionado al comienzo de la sesión, ¿no? ¿Hasta qué punto vuestro proyecto va a contribuir a incrementar la diversidad de la literatura europea en eh, los países a los que ¿Vais dirigidos? Eh, ¿De qué manera vais a contribuir a esa circulación de obras de lenguas minoritarias en mayor en mercados? Mmm, ¿Cómo vais a llegar a ese, a ese nuevo público? Eh, ¿Cómo vais a reforzar esa competitividad del sector? Eh, es decir, mostrar esa relevancia de vuestro proyecto conforme a los objetivos de la convocatoria, insisto. Tendréis que describir eh, cómo el proyecto se basa en un apropiado análisis de las necesidades del sector eh, su relación con los objetivos de la convocatoria es decir, qué tema, reto, necesidad queréis abordar y sobre todo qué no ha sido abordado antes por eso recomendamos también que echéis un vistazo a la plataforma de resultados del, del programa porque ahí, o a nuestros informes que tenemos colgados en nuestra página web porque ahí vais a ver qué proyectos han sido financiados anteriormente qué tipo de temáticas se han presentado y de esa manera vais a ver también si efectivamente estáis presentando un proyecto innovador ¿no? que, que está eh, respondiendo a una necesidad que antes no ha sido eh, previamente eh, tocada. ¿no? Los objetivos de este proyecto tienen que ser, que ser claros, medibles, realistas y, y alcanzables conforme a la duración del proyecto, de esos tres años que hemos mencionado, y para cada objetivo, y esto es importante, tenéis que indicar eh, eh, unos indicadores apropiados que os permitan medir su consecución. ¿De acuerdo? Eh, como os decía antes, ¿qué aporta de nuevo el proyecto teniendo en cuenta los resultados y actividades de proyectos anteriores? Eh, ¿qué, ¿Cuál es ese aspecto innovador? Tendréis que, que indicarlo ¿no? en ese punto 1.3. Y a nivel de complementariedad, tenéis que explicar cómo el proyecto eh, se basa, eh, conocéis el sector, conocéis qué se ha hecho hasta ahora y por eso estáis... Eh, haciendo esta propuesta y eh, explicar cómo las actividades del proyecto son complementarias con otras ya desarrolladas por otras organizaciones y un punto clave y fundamental en cada una de las convocatorias de nuestro programa pues esa dimensión europea, no mostrar la dimensión transnacional del proyecto, el impacto de interés que, este, que vuestro proyecto puede tener en otros países de la Unión Europea, cómo la, se va a poder aplicar esos resultados en otros contextos, qué países se van a beneficiar directamente o indirectamente del proyecto, dónde van a tener lugar las actividades, Etcétera. ¿no? Y por último, como ya comentó mi compañera Carolina anteriormente, en este punto uno de relevancia es donde van a evaluar si efectivamente estáis abordando esas prioridades transversales que se mencionaron anteriormente. De qué manera en eh, vuestro proyecto estáis incluyendo eh, aspectos relacionados con esa igualdad de género, la inclusión, la diversidad y cómo va a hacer frente a los retos medioambientales que se, que se, que se, que se esos, eh, pongan por delante. ¿no? En cuanto al epígrafe 2, calidad de contenido en las actividades, aquí vais a tener que explicar la metodología ¿no? eh, que vais a seguir en vuestro proyecto y que um, ha de ser explicada para así mostrar que es la más apropiada ¿no? para llevarlo a cabo. En el caso de que os presentéis eh, con otros socios en, el, en la modalidad de consorcio, es en este punto donde tendréis que explicar por qué cada uno de esos socios va a explicar cómo vais a trabajar juntos para implementar el proyecto, de qué manera va a contribuir cada uno de ellos a, a, a la propuesta cómo se van a complementar entre ellos ¿no? eh, y mostrar que cada uno tiene un rol válido y los recursos para ejercerlo. Eh, uno de los puntos de las, de las prioridades de la convocatoria, como hemos dicho, es mejorar esa competitividad dentro de la cadena de, de valor del sector. Bien, pues Si vais en consorcio, mostrar ¿no? esa diversidad de agentes ¿no? que va a contribuir a que vuestro proyecto pues, cumpla con los objetivos. Tendréis que definir también en este apartado los diferentes públicos a los que se dirige el proyecto y cómo vais a llegar a cada uno de ellos, cómo se van a beneficiar de forma concreta y qué va a cambiar para ellos. ¿no? Son todo esto preguntas que os las indican eh, explícitamente en, en los apartados y que tenéis que hacer ese ejercicio ¿no? de reflexión y eh, de concisión a la hora de explicarlos. Y por último, la descripción del proyecto, el diseño del proyecto y sus actividades principales. ¿no? Tenéis que identificar en este apartado, en este subapartado 2.4, pues describir las diferentes actividades ¿no? que conforman el proyecto, el porqué de, en relación a los resultados que se esperan de ellas, entre otras, por ejemplo, pues mostrar que la estrategia de distribución que vais a seguir tiene el potencial para asegurar este acceso fácil a las obras traducidas, ¿no? que es uno de los objetivos. Eh, en el caso, una vez más, de que vayáis con consorcio a explicar el rol de cada or organización si se si aplica, ¿no? y en este apartado no se trata de repetir la información incluida, en la sección 5 de World Packages, que vamos a ver más adelante, sino eh, eh, aportar los detalles que permitan al evaluador comprender la lógica que hay detrás de las actividades del proyecto ¿no? y mostrar esa coherencia en, en el diseño. En el punto 3, gestión del proyecto, eh, tendréis que indicar la estructura de gestión eh, que vais a seguir para, durante su ejecución, los mecanismos de toma de decisiones que va a haber en vuestro caso, si vais con consorcio, ¿no?, eh, eh, según la escala y la complejidad del proyecto, cómo las decisiones van a ser tomadas, cómo se va a asegurar una comunicación continua y efectiva, explicar los métodos de, para la planificación y el control, etcétera. O sea, eh, esto aplica también para, los, bueno, para aquellos que os presentéis a título individual, como editorial o otro tipo de agente, ¿no?, pero en el caso de que vayáis como consorcio, pues tendréis que dar mucho más detalles sobre cómo va a ser esa composición y esa gobernanza entre los miembros del, del consorcio. Tendréis que describir el equipo del proyecto... Eh, que ya lo habéis mencionado, se va a mencionar en la parte en el presupuesto de la parte A, ¿no? Y tenéis que mencionar los diferentes puestos y las tareas de cada uno de ellos. Y también explicar, en el caso de que haya contrataciones externas, pues también indicarlo, ¿no? Este apartado de, esta mención a contrataciones externas también va a aparecer en el apartado 5 de World Packages, concretamente en el punto 5.4. Y por eso os decía que siempre tenéis que estar comprobando que la información que habéis incluido. Eh, sobre una misma temática en diferentes tipos de diferentes partes del formulario coincide, ¿no? que es coherente. Tendréis que describir las medidas que vais a llevar a cabo para, para conseguir los objetivos del proyecto. Eh, para que se ejecuten de una manera efectiva y rentable, es decir, en términos de, de presupuesto, ¿no? indicar si hay acuerdos para la gestión financiera del proyecto en el caso de que sea relevante, en el caso de que vayáis como consorcio y cómo van a ser distribuidos los recursos financieros y, y gestionados. ¿no? Además, eh, tendréis que incluir medidas planificadas para asegurar esa correcta implementación del proyecto y su calidad, Métodos para asegurar el seguimiento y control, describir esos métodos de evaluación y sus indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos y como os mencionamos en, eh, anteriormente, pues esos indicadores al igual que los objetivos han de ser relevantes, realistas y, y medibles. Vais a contar con un apartado, que esta es una novedad del nuevo programa, para identificar los riesgos que tenéis. ¿no? los riesgos a los que podéis hacer frente a lo largo de, de vuestro proyecto, pues por ejemplo, actividades que teníais planificadas que iban a ser in situ y que por diferentes razones pues van a tener que, que, que llevarse a cabo en un formato online. ¿no? pues Aparece una tabla en la que podéis indicar los diferentes riesgos, su nivel ¿no? y también las medidas para solventarlos. El punto 4 de difusión, el cuarto criterio de, de, de evaluación, en él vais a tener que definir los efectos a corto, medio y largo plazo del proyecto, ¿no? el impacto. Si el proyecto persigue la innovación, si es vuestro caso, pues también tendréis que describir los cambios que se esperan y el nivel de, de ambición. Si hay países terceros que son aquellos países que no forman parte del, del programa Europa Creativa, pues tendréis que explicar cómo estos se van a beneficiar eh, del proyecto ¿no? y por qué el proyecto es importante para ellos. Un punto clave es la estrategia de comunicación y difusión eh, para dar a conocer. No solo el proyecto, sino también el programa, ¿no? eh, las actividades del proyecto, los resultados del proyecto y maximizar el impacto no para quién, a quién vais a dirigiros, en qué formatos, etc. ¿no? Y se incide especialmente en explicar cómo vais a dirigir a esos diferentes públicos identificados, que pueden ser tan, tanto stakeholders relevantes, policymakers público en general, esos públicos específicos de vuestro proyecto y... E indicar los canales específicos que vais a usar para llegar a cada uno de ellos. ¿no? Esto es muy importante. Ya sabemos que no se llega a un público de la misma manera ¿no? que a otro. Y describir cómo se va a visibilizar perdón, pues la, financiación, la financiación europea. Y por último, eh, habrá que también reflejar en este formulario cómo va a continuar el proyecto una vez que acabe la financiación de este programa, de este programa de ayudas. ¿Cómo va a ser su impacto asegurado y continuado? ¿Qué se necesitará para ello? ¿Qué partes del proyecto consideráis que tendrían que continuar? ¿Cómo se va a conseguir? ¿Qué recursos serían necesarios para continuar con el proyecto? ¿Cómo se utilizarán los resultados? Y también preguntaros si hay posibles sinergias con otros programas europeos para continuar con los resultados del, del, del proyecto. Pasamos al punto 5 de World Packages. Vale, los, los paquetes de trabajo eh, son una descripción detallada y estructurada de las diferentes actividades del proyecto. Las actividades del proyecto, el proyecto en sí, va a estar dividido en paquetes de trabajo, ¿vale? Entonces, vais a tener que, en el pu primer punto, explicar vuestro plan de trabajo, que es una descripción general de la estructura de, de esos diferentes eh, paquetes de trabajo, y luego en el punto número dos de paquetes de trabajo y actividades, aquí sí que vais a tener que hacer una descripción detallada de cada uno de ellos. Entonces, en cada Work Package, en cada paquete de trabajo, os van a pedir el nombre, la duración, quién lo lidera o coordina, en el caso de que seáis monobeneficiarios, beneficiarios eh, siempre seréis los mismos, coordinador igual a beneficiario, los objetivos de, cada, de ese paquete de trabajo, que es una lista de objetivos específicos a los que responde eh, esa unidad, las actividades, que cómo, dónde y la división del trabajo que vais a llevar a cabo. Y en, esta, en, estos, en estas tablas, en la tabla de cada paquete de trabajo, es muy importante esa concisión ¿no? que hemos mencionado al comienzo. ¿no? Una concisión que a vosotros mismos también, ya no solo que ayude a, entender, a, a la comprensión del evaluador de vuestro proyecto, sino que a vosotros mismos también os va a ayudar esa concisión a facilitar el propio trabajo de monitoreo. ¿no? Entonces, en la tabla aparecerá, el número de tarea, ahora lo vamos a ver, ¿vale? El número de tarea, nombre de la tarea, descripción, los participantes dentro de ese paquete de trabajo, nombre y rol, y si va a haber eh, contribuciones en especie o subcontrataciones. contrataciones. Y luego también forma parte de cada paquete de trabajo el apartado de Milestone and Deliverables, que lo veremos a continuación. En el caso de la convocatoria de, de circulación de obras literarias europeas, como mínimo, el proyecto debe de contener cuatro paquetes de trabajo. El primero de ellos, el de gestión y coordinación del proyecto, todo lo relacionado con management. El segundo, traducción, que se solicita dentro de ese paquete información por cada uno de los libros de vuestro paquete. El eh, paquete de trabajo número tres, que es sobre publicación y distribución, que también tenéis que, al haber subdividido, en eh, información sobre cada uno de los libros de vuestra propuesta y el paquete 4 de promoción y comunicación, que ahí podéis incluir actividades que hablan sobre la promoción y comunicación del proyecto en general, pero también las actividades de promoción, de promoción específicas de cada una de las, de las obras que vais a traducir. Existe la opción de incluir otros, otros word packages eh, complementarios, si lo consideráis, pero estos son los obligatorios. Y si vais a contar con apoyo financiero a terceros, es decir, si, por ejemplo, para alguna para vuestro paquete de promoción y comunicación estáis pensando en organizar un concurso, establecer algún premio, etcétera, pues que sepáis que vais a tener que mencionar esa información en el formulario y también en, la, en, el, en el presupuesto y os pedirán que expliquéis las condiciones de, de ese apoyo financiero a terceros, ¿no? el máximo de la ayuda, los criterios de cálculo, los destinatarios, los criterios de selección, etc. Hay tres conceptos clave a tener en cuenta eh, para cumplimentar este formulario. Cuando hablamos de task, hablamos de las actividades del proyecto ¿no? que aparecen en cada uno de los work packages. Cada work packages tiene esos objetivos específicos como hemos dicho, tiene una relación de actividades en las que se aparece su descripción, la división de tareas, sus hitos y entregables. Mindstones, esos hitos o puntos de control, esos hitos o puntos de control que te ayudan a lo largo del proyecto a, a ver pues eh, cómo va avanzando, ¿no? eh, eh, cómo va eh, desarrollándose el, pro, el progreso del proyecto. Este hitos o puntos de control mmm, no son obligatorios, pero en caso de que decidáis incluirlos, que tampoco está mal, si lo hacéis, si os recomendamos que sean pues, eh, hitos pues muy puntuales, que realmente no se trata de poner una lista interminable de de hitos, como en la propia palabra indica, ¿no? son puntos importantes dentro del progreso del proyecto que, que, que os van a ayudar a hacer, a hacer ese, ese control ¿no? y podrían ser, por ejemplo, esos puntos de control pues la entrega de un borrador de la traducción que os permite ir al siguiente paso, etc. En cuanto a los entregables, se refiere a los resultados concretos que justifican cada actividad que se ha realizado. ¿no? Eh, y en cada entregable vais a tener que incluir la fecha de entrega, el tipo de entregable que es, el nivel de difusión su descripción y por ejemplo, eh, para que hagáis una idea, si estamos hablando de entregables que son publicaciones en el apartado de promoción y comunicación, folletos o flyers, etc., pues tendréis que indicar en qué formato va a ser ese entregable, cuáles van a ser los idiomas que se van a, a utilizar, número de copias y de páginas, ¿no? en el caso de que sean eventos, eh, talleres, webinars, etc., pues entre los entregables que podéis mencionar eh, puede estar pues, la acreditación a una actividad, el programa, la lista de asistentes, etcétera. Eso lo vais a decidir vosotros y también os recomendamos que eh, penséis realmente en aquellos entregables que son importantes para mostrar ese de, esa ejecución de la actividad. Una vez más, no se trata de incluir muchísimos entregables, eh, normalmente eh, no rec recomiendan entre... Es que depende, claro, mucho de, de, la, de, la, de la dimensión del proyecto, ¿no? Pero, por ejemplo, la convocatoria que tenemos de proyectos de cooperación y recomiendan entre 10 o 15, pero estos ser proyectos también de una menor dimensión, pues, simplemente aquellos que consideráis relevantes, ¿no? Eh, para, para mostrar que efectivamente la actividad se ha realizado. ¿Y esto porque es importante? Porque estos entregables van a aparecer en vuestro eh, acuerdo de subvención, si finalmente vuestra propuesta es seleccionada, y eh, también el pago de, de ese paquete de trabajo dentro de vuestro presupuesto va a ser justificado con esos entregables, que lo veremos eh, un poquito más adelante. En relación a la división de los trabajos, eh, simplemente aclararos brevemente la tipología de participantes, porque igual puede dar lugar a, a la confusión. Vais a ver en la columna que os indica eh, quién participaría en esa tarea y tenéis que seleccionar. no pues en el caso de que seáis monobeneficiarios, el coordinador o líder es igual al beneficiario, ¿vale? Beneficiarios, si vais en consorcio, serían todos los socios que forman parte del partenariado. Entidades asociadas al líder eh, son entidades que, eh, por ejemplo, imaginemos que es un proyecto que presenta eh, una red de librerías, ¿no? Una red de librerías que tiene diferentes sedes en diferentes eh, lugares del territorio estatal. Bien, pues habrá... Una de las librerías que se presentará como líder coordinador y luego el resto de librerías, en el caso de que participen en el proyecto, a pertenecer al mismo grupo, serán entidades asociadas al líder. Luego tenéis el rol de Associated Partners, que estas son otras entidades colaboradoras pero que tienen un papel menos relevante en el proyecto, de hecho no participan del reparto de la, de la subvención, pero pueden realizar aportaciones en especies o ser eh, subcontratados, por ejemplo, centros culturales o librerías o bibliotecas colaboradoras en eventos, colaboraciones de, del Reino Unido, que ahora es país tercero, o de otros países terceros, pues entrarían dentro de esta categoría. Y después tenéis también la columna de subcontrataciones, que ahí pues tendríais que indicar qué actividades dentro de vuestro proyecto van a ser subcontratadas. Por ejemplo, igual alguna de, de, alguno de vosotros pues decidir que la, comunic la comunicación digital os la lleve una agencia, ¿no? Pues ese tipo de, de cosas habría que, que indicarlas también. Pasamos a, a cada uno de esos Work Packages con una descripción general para que entendáis eh, con más precisión en qué consisten. El Work Package de gestión y coordinación dentro de esta convocatoria, ahí vais a tener que indicar como actividades, son actividades relacionadas con la planificación, la administración, la gestión financiera y el control y evaluación del proyecto. ¿Vale? Eh, algunos entregables que justifiquen esas actividades, algunos ejemplos que os ponemos aquí, que aparecen en la guía de la convocatoria, pues podrían ser las actas de reuniones, los informes de control de calidad de evaluación, algunos informes de planificación o el informe final. En el work package de traducción, como os hemos dicho anteriormente, que será dentro de ese, de ese work package tendréis que indicar la información por libro, los entregables, atención, obligatorios, que tenéis que aportar sí o sí, serán los contratos y pruebas de pago a los traductores y luego, como entregables eh, complementarios, pues podríais, por ejemplo, incluir la copia final de la traducción, el borrador, la traducción de fragmentos, etc. ¿no? En el paquete de trabajo de publicación y distribución, los entregables podrían ser, por ejemplo, eh, bueno, estos son como obligatorios que tenéis también que entregar sí o sí, la publicación con la bio del traductor en el libro, recordad que es muy importante, y una copia digital de cada libro, estos serían los obligatorios, ¿no? los que demuestran que efectivamente habéis ejecutado ese paquete de trabajo y que por tanto podéis recibir también la cantidad eh, correspondiente. Las entregas de correcciones y pruebas de lectura, también podría ser un entregable adicional, los trabajos de maquetación y diseño de cada libro, el plan de distribución internacional, etc. Y en el apartado, perdón, en el paquete de trabajo de promoción y comunicación, el cuarto, aquí como hemos dicho, podéis hacer eh, indicar esas actividades que hablan de la promoción y comunicación general del proyecto, pero luego especificando las que vais a hacer para cada uno de los, de los títulos. Entonces, entre las actividades que podéis mencionar, pues las acciones para visibilizar y promocionar los libros, sus autores y sus traductores, sus traductores, recordad, es importante, esta convocatoria eh, quiere reforzar la, el papel del traductor, otras para promocionar las actividades y sus resultados, campañas de comunicación, de difusión, eventos promocionales, producción de material de comunicación y difusión, todas esas son actividades que podéis eh, incluir en ese paquete de trabajo y como entregables, pues eh, algunos ejemplos, el plan y estrategia de comunicación general, más concretamente podéis incluir también el de difusión digital, algunos ejemplos de las newsletters promocionales que habéis... Eh, lanzado, las publicaciones promocionales que habéis llevado a cabo ¿no? para, dar, eh, para dar difusión a ese proyecto, los folletos, los pósters, recursos digitales, como por ejemplo pues, eh, publicaciones en redes sociales, book trailers, banners, etc. ¿no? Y luego, después de estos cuatro paquetes de trabajo, que si queréis añadir alguno más, eh, tendría que ser adicional a estos cuatro, vais a ver que hay eh, un apartado que os he hecho aquí una captura de pantalla de events and trainings, eventos y acciones de formación, en el que tenéis que hacer um, un listado ya como más concreto ¿no? de todas esas actividades vuestras que vais a, a implementar. ¿no? Eh, presentaciones con el autor y el traductor, acciones en ferias, eventos digitales, entonces en la tabla tendréis que incluir el número de evento, eh, el participante, la descripción, participante en relación a si sois eh, quien de ese consorcio es quien, quien va a formar parte de esa acción. La descripción, el nombre, tipo, área, lugar, duración y el número estimado de asistentes y participantes. En este mismo apartado de Work Packages, después de esta tabla de eventos, después de haber explicado los paquetes de trabajo, después de la tabla de eventos, eh, vamos al calendario de tareas ¿no? y aquí pues lo vais a tener que cumplimentar para cada actividad y Work Package. Eh, por año y cuatrimestre, vais a ver que hay dos tablas, una para proyectos de dos años y otra para proyectos de más de dos años. Bueno, pues según el proyecto la duración de vuestro proyecto tendréis que cumplimentar una u otra. Y por último el apartado de que, subcontracting, perdón, de subcontratación, que aquí tendréis que especificar y justificar si hay alguna tarea específica del proyecto que se va a subcontratar a terceros, que recordad, nunca puede ser la gestión propia del proyecto. Pues aquí tendréis que mencionarla. Y tendréis que justificar eh, que vais a. Eh, bueno, porque es necesario hacer esa eh, subcontratación y siempre tendrá que atenerse a la mejor relación de calidad y precio, ¿no? eh, Siempre precios razonables y de mercado, con criterios de calidad bien definidos y coherentes con el propósito de, de la acción según la práctica nacional. Y si eh, se supera, si los costes de subcontratación superan el 30% de los costes elegibles del proyecto, tendréis que justificar por qué. No es que esté prohibido, eh, como ocurría antes, pero si lo superáis sí que tendréis que, que explicar eh, las razones. Y llegamos al final del formulario, vais a encontrar un apartado 6 que no tenéis que, que cumplimentar y luego en el punto 7, declarations, ahí os van a pedir que cumplimentéis, es muy breve, es un cuadrito pequeño donde tendréis que indicar información sobre si estáis recibiendo algún tipo de adicional de ayuda europea, que como sabéis no es posible no es posible la doble financiación europea en, en el proyecto y si vais a eh, tener apoyo financiero a terceros, esos premios o, que, que, o concursos que hablamos anteriormente, pues tendréis que indicarlo también. Os hago un breve recordatorio sobre los documentos que tenéis que anexar en esta parte B, que ya mencionó antes a, eh, eh, Manuel, eh, tenéis que adjuntar Está el formulario de la parte B que acabo, acabamos de explicar, ¿vale? la plantilla Word convertida en, en, en PDF, el presupuesto detallado para plantilla Excel que vamos a ver a continuación, las biografías o currículums de las traductoras junto con los currículums de vuestro equipo tiene que estar en un documento unificado, o sea, unís la biografía de las traductoras junto con los currículums de vuestro equipo, que sabéis que es muy importante para esa evaluación de la capacidad operativa, lo unís en un mismo documento y lo subís en el mismo apartado. Luego, la lista de proyectos previos en los últimos cuatro años que ha mencionado mi compañero Manuel, que eh, la plantilla para esta lista de proyectos la encontráis en la última hoja de la parte B del documento Word. Lo que tenéis que hacer es extraer esa hoja y complementarla como un documento aparte. Y esto tiene un punto positivo que es que ganáis una hoja ¿no? para, para, para vuestro formulario de la parte B. El listado de publicaciones, que es también una plantilla Excel que se facilita, que ha comentado Manuel y la declaración sobre las publicaciones, esto a modo de resumen. Vamos al presupuesto, no sé cómo voy de tiempo, creo que mal, eh, pero vamos a ver, voy a ser rápida porque lo, lo bueno es que tenemos un vídeo, el vídeo del año pasado en el que mi compañera Carolina lo explicaba muy bien y entonces muy probablemente os voy a remitir a él ¿vale? después de esta, de esta explicación. ¿En qué parte? Hagamos primero el ejercicio ¿no? para asegurar esa coherencia que, que mencionamos que es muy importante en estas solicitudes. ¿En qué parte de la solicitud se hace referencia al presupuesto? Como sabéis ya he explicado, y ha explicado mi compañero Manuel, en la parte A, en la sección 3, eh, aparece una referencia al presupuesto donde tenéis que incluir la cantidad de ayuda que estáis solicitando. En la parte B que acabamos de ver en eh, la descripción detallada, como hemos visto, hay un apartado en el que tenéis que explicar que efectivamente eh, eh, vuestra ejecución va a ser efectiva y a nivel financiero va a ser eh, la adecuada, en la parte de subcontratación, que la encontráis en varios apartados, en el 3.2 y también en los paquetes de trabajo, y por último en la plantilla Excel, que es el grueso, ¿no? el, el, el documento, por decir de alguna manera, más importante porque es específico de presupuesto. En relación a la documentación, que sepáis que podéis consultar información sobre el presupuesto por si algún concepto no queda claro en estos tres... Eh, eh, documentos que mencionamos aquí, la base de la convocatoria, esta presentación la vamos a compartir y podéis ir directamente a las páginas, vale, en el modelo de acuerdo de subvención y en el Annotated, Annotated Grant Agreement, que es bastante útil porque es una descripción exhaustiva de los costes elegibles eh, para esta convocatoria. Consideraciones generales, eh, que sepáis que eh, con el nuevo programa esta convocatoria ya se rige por el sistema de LAMSAMS que mencionó antes Carolina. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que los costes van agrupados por paquetes de trabajo y tipología y que cada paquete de trabajo va a tener un, un, un coste establecido y la manera de justificarlo no va a ser ya financiera, a través de presentación de facturas, etcétera, aunque las tenéis que guardar evidentemente, sino que va a ser justificado a través de los entregables, ¿de acuerdo? Ahí os dejamos eh, el, el documento en el que se explica más este, este sistema. A nivel de marco financiero, todas las condiciones de la, de la ayuda se establecerán dentro del modelo de subvención, ahí explican, lo que os he comentado, a nivel de entregables, de, de reportings y de pagos. Y como os decía, a nivel de control financiero, la auditoría se basa en las actividades y resultados del proyecto. Es decir, en función de los paquetes de trabajo que habéis incluido. Eh, no en función de eh, las facturas y en función de los costes específicos de cada una de las partidas, ¿no? Eh, Esto es un punto muy, muy, muy positivo que, a pesar de que funciona así, como hemos dicho, para asegurar una buena gestión financiera interna, pues os recomendamos que tengáis bien identificados esos gastos y que sean verificables en vuestro, verificables en vuestro sistema interno de, de contabilidad. A nivel de sistema de pagos, eh, funcionan a través de, o sea, una vez que ha finalizado, habéis finalizado vuestro paquete de trabajo, se. Se, se abonaría, no os van a pagar eh, si los paquetes de trabajo no han sido finalizados y la prefinanciación, como ya se mencionó también al comienzo de la jornada, pues eh, funcionan con un 80% tras la firma del contrato y el pago del resto de la ayuda será al finalizar el proyecto y no habrá pagos intermedios. Costes elegibles. Bueno, pues eh, como es habitual en estas ayudas, todos aquellos realizados por el beneficiario en relación con el proyecto y el periodo de elegibilidad tienen que ser costes identificables, justificables, razonables y corresponderse con alguna de las acciones del proyecto y las tipologías de costes elegibles que vamos a ver ahora han de cumplir con los puestos, impuestos aplicables, seguridad social, IVA ¿no? y con las condiciones fiscales nacionales y tienen que realizarse dentro del periodo de elegibilidad que será el comienzo y final del proyecto, es que son las fechas que figurarán en vuestro gran Agreement. Hay excepciones, poquitas, pero hay. Por ejemplo, informes finales o participaciones en kick-off meetings, eh, meetings que tienen antes de la, con la agencia que tienen lugar antes del comienzo del, del proyecto. Bueno, pues este tipo de excepciones sí que, que, que se tienen en cuenta y no tienen por qué entrar dentro de ese periodo. ¿no? Y con carácter retroactivo, por pues razones debidamente justificadas. Eh, se tiene que estudiar caso por caso y nunca serán costes que eh, hayan tenido lugar antes del deadline de la presentación de la solicitud. Costes no elegibles, recordaros, los costes relacionados con los derechos de traducción y publicación no son costes elegibles en esta convocatoria y las contribuciones en especie no son elegibles, no imputan, no aparecen en el presupuesto. Aquí un resumen que podéis incluir en vuestro presupuesto, costes de personal, desde luego, con diferentes categorías, eh, compra eh, de bienes y suministros, otros bienes y servicios, y dentro de ellas, pues, los viajes, transportes. Y dietas de vuestros autores, traductores, etcétera, ¿no? Y aquí está, os dejamos el enlace a una guía ¿no? que os ayuda, una guía estimativa, ¿no? Que os puede ayudar a ese cálculo de costes unitarios para viajes, dietas y, y alojamiento. También entra la, la amortización de, de equipos, ya sean nuevos o de segunda mano, que ha de cumplir con el sistema nacional. Esto también aparece en el, en el Grand Agreement. Costes. Eh, Impuestos por el acuerdo, estos kick-off meetings que hemos, eh, os hemos comentado, informes finales que hay que entregar, subcontrataciones entran, excepto como os hemos mencionado la de project management, el apoyo financiero a terceros, esos premios y bolsas, ¿no? que siempre tendréis que especificar las condiciones, los impuestos… Y los gastos de países a terceros, que no hay ningún máximo para ello, no que antes lo había. Y a nivel de costes indirectos, bueno, que sepáis que hay un tenéis un 7% del total de los costes elegibles de la acción que pueden estar relacionados con costes indirectos de vuestra organización, no gasto de la organización a nivel de alquiler y, y otros temas básicos de la infraestructura de la organización. Podéis encontrar información adicional sobre cada uno de estos conceptos en el, en el AGA, en el Annotated Grand Agreement, en estas páginas que os indicamos aquí. ¿Cambios en el presupuesto? Eh, ya no es necesario, eh, a la hora de que elaboréis vuestro presupuesto, que, bueno, que como ya sabemos eh, partimos de estimaciones que siempre intentamos que sean lo más... Eh, realistas posibles pero a veces a lo largo de la ejecución del proyecto nos podemos encontrar con diversas circunstancias que pueden hacer que los precios varíen, eh, ya no es necesario hacer una enmienda si hay movimientos de gastos por partidas. Lo que sí que es necesario es que si se, si se modifica la cuantía de la subvención a un beneficiario, es decir, si vais en consorcio y cambia la ayuda que va a corresponder a cada uno de los miembros, del, del consorcio, ahí sí que es necesaria una enmienda, pero para el resto simplemente ante cambios de contenido y presupuesto sobre la propuesta inicial, contactar e informar a vuestro Project Officer que será la persona que os acompañará durante la ejecución de vuestro proyecto si vuestra propuesta fuera seleccionada. Y por último, y aquí ya voy a terminar, eh, vamos a detenernos un momento en el, en el Excel. Primero, muy importante, leer las instrucciones que aparecen en la primera pestaña, que lo veis aquí en, en amarillo. Recordaros que contéis con estas 10 pestañas, vale, solo para, que para mostraros un poco cómo se organiza eh, eh, el Excel y una vez que entréis dentro de él, pues surgirán preguntas, etcétera. Podéis contactarnos. Esa primera pestaña que habla sobre las instrucciones y que es muy importante que en ella incluyáis en la celda 32 la, eh, la cuantía máxima eh, de la categoría por la que estáis postulando, es decir, si vais a la, pre, a la primera, a la pequeña escala, perdón, serían 100.000 euros y, en el porcentaje, y el porcentaje de cofinanciación que lo tendríais que indicar en la celda 33, pues sería ese 60, ¿vale? Simplemente eso. Luego pasamos a la pestaña de lista de beneficiarios, que se añaden los que se consideren ¿vale? y se genera su propia pestaña. Luego tenemos la lista de paquetes de trabajo, que igualmente vais añadiendo los cuatro eh, paquetes de trabajo obligatorios y se van creando sus correspondientes eh, pestañas. La pestaña de presupuesto por beneficiario, a cumplimentar según cada una de las... De las categorías y luego eh, estas que aparecen en, en, en negro son pestañas que se generan automáticamente, que ahí no vais a tener que eh, cumplimentar nada, ¿no? que con toda la información que estáis eh, volcando en las anteriores, el propio Excel la va, la va generando. ¿no? Y entonces, en la estimación de coste del proyecto aparece el proyecto, el, eh, la estimación de costes consolidada con todos los beneficiarios y paquetes de trabajo. En la propuesta de presupuesto, aunque se genera automáticamente, pero sí recordaros que sí que tenéis que incluir vosotros mismos la ayuda que se solicita. Las, la ayuda que estáis solicitando para esta convocatoria que tiene que coincidir con la cantidad que vais a incluir en la sección 3 de presupuesto de la parte A. Luego tendréis la Visión General por Beneficiario y Paquete, paquete de Trabajo, automática, por Beneficiario eh, de su Personal y Días de Trabajo, igualmente automática, y por último los Costes de Depreciación. De, de de si vais a incluir eh, Costes de Amortización, es en esta pestaña donde tenéis que, que indicarlo, ¿vale? Y os darán, eh, se calculará automáticamente. Y este es un dato que tendréis luego que llevar vosotros a vuestro paquete de trabajo. Y en la pestaña de otros comentarios, pues simplemente, por ejemplo, eh, que lo veremos ahora. Si eh, hay partidas, hay gastos que no entran dentro de ninguna de las categorías que, que se mencionan en el presupuesto, pues en esta pestaña podéis hacer referencia a qué se, se refiere. Eh, para ver eh, todo esto eh, con la plantilla del Excel os recomendamos ir al, porque no tenemos tiempo ya hoy, ir al webinar que hicimos el año pasado en el que eh, podéis iros a la sección de presupuesto y ahí mi compañera Carolina en su día abrió la plantilla y fue explicando cada una de las pestañas y, y cómo se cumplimentaba. Y solo ya para finalizar para que tengáis la idea general de eh, cómo aparece cada pestaña de presupuesto por beneficiario, para que os hagáis una idea. Aquí os he hecho una, una captura, aquí tenemos por ejemplo, está el beneficiario que es Europa Creativa Cultura y veis que tenemos el Work Package de Management y Coordinación. Bien, pues aquí lo que vais a ver es la distribución de costes eh, directos e indirectos. Dentro de costes directos vais a encontrar los costes de personal, que se indica por coste, se, se indica, la unidad es es día, ¿vale? El día de días trabajados. Eh, ¿Vais a ver las diferentes categorías que, que aparecen? Que sepáis que en empleados, por ejemplo, que veis que aparece Type 1, Type 2, tenéis la opción de especificarlos eh, qué tipo de, de puesto es. Eso sí, lo que incluyáis, si por ejemplo incluís que el tipo 1 es Senior Staff, eso va a ser Senior Staff en cada uno de los paquetes de trabajo que, que vayáis eh, creando, ¿de acuerdo? Los costes de subcontratación se agrupan todos en una misma, en una misma línea, eh, que ya sabéis que se justifica todo en la parte, se desglosa la parte B y se ha de justificar si supera el 30%. Y los eh, Purchase Cost, pues aquí tenéis ¿no? las tres categorías a nivel de, de viaje y de transporte y, y dietas, a nivel de equipos, ¿no? que os he mencionado esa pestaña de, de Depreciation Cost Sheet, eh, y a nivel de otros servicios y, y compras. ¿no? Y por último, si vais a tener apoyo financiero a terceros, la categoría D y la E, que son los costes indirectos. Este es el esquema de cada uno de los paquetes de trabajo y va a ser igual en el de Management and Coordination, en el de Traducción, en el de Promoción, todos van a seguir el mismo esquema. Y por último recordaros que tenemos la segunda parte de este webinar con casos prácticos será el 5 de mayo, eh, lo vamos a organizar en cooperación con nuestros compañeros de la Oficina Media Andalucía que creo que tenemos a Carmen por aquí también eh, y en ella pues contaremos, esta, esta sesión está siendo la sesión más técnica ¿no? donde se estamos explicando eh, la convocatoria pero en esta sesión del 5 de mayo pues eh, contaremos con casos reales con dos editoriales andaluzas que nos contarán que fueron beneficiarias de este programa de ayudas y nos contarán pues cómo elaboraron su proyecto, nos darán recomendaciones, consejos, etcétera, Así que os animamos a que os apuntéis. Enlaces de interés, al margen de, de, de la sesión del año pasado, donde nos contamos y hablamos sobre el presupuesto, eh, también organizamos eh, sesiones de capacitación sobre temas específicos que os pueden interesar y relacionados con el mundo editorial, como por ejemplo una sesión que organizamos en 2020 donde concretamente hablamos sobre las estrategias para la promoción editorial y contamos con dos casos prácticos también, o eh, otra sesión de capacitación donde eh, contamos con una experta sobre gestión de derechos de, de autor. Y sin más, pues eh, doy paso a Augusto y al turno de preguntas. Estamos en redes sociales, seguidnos para cualquier novedad. Ya sabéis que también podéis inscribiros en nuestra newsletter. Gracias. Gracias, Isabel. Bueno, pues efectivamente ya eh, eh, re, reconfirmar lo de que echéis un vistazo a todas las sesiones previas porque hoy es verdad que ha sido un poco controlar el reloj, ¿eh? y ahí se explican algunos aspectos que hoy se han tratado más por encima invitaros a efectivamente a la jornada del próximo día que ahí habrá casos prácticos y que ya sabéis que son los que ponen un poco blanco sobre el negro toda la parte teórica y luego vamos a pasar porque hay una pregunta que vemos aquí que pide la palabra flores verdad Iván no puedes utilizar el micrófono y hacer la pregunta hacer la pregunta oral Creo que no. ya no está. ¿Ah, ¿Ya no está? Ajada la mano, a lo mejor ya Ajada se lo ha aclarado. Bueno, pues entonces es que a lo mejor se le ha quedado claro después de la intervención de Isabel. Bueno, pues nada más. Eh, lo que he dicho eh, tiene vigencia después de la falta de pregunta y bueno, eso sí, os invitamos a que rellenéis la, la encuesta, ¿de acuerdo? Porque creemos que es lo que no, no creemos. Sabemos que es también nuestra autoevaluación y nos viene bien para, bueno, pues para orientar la estrategia de la, de la oficina. Eh, una vez más, pues gracias sobre todo a mis compis, que son los que han llevado un poco todo la, toda la, el peso de la, de la jornada. A David, que es el encargado de hacer que todos los aspectos técnicos vayan bien, que efectivamente así ha sido. Y luego, pues eso, invitaros a las dos próximas jornadas. Si tenéis dudas nos contactáis, tenemos correo electrónico, bueno ya sabéis un poco cuáles son nuestros, nuestros canales y simplemente pues animaros a que os presentéis e eh, invitaros a que asistáis a las jornadas que tenemos previstas organizar, siempre atendiendo a las, a las convocatorias que estén o no abiertas. Así que nada, hasta la próxima y nada, pues eh, buen martes. Chao. Hasta pronto.